Muy buenas tardes a todos, bueno, bienvenidos un día más al canal y hoy tenemos algo especial, algo que en su día dije que podíamos hacer, quizás, pero bueno, las cosas son complicadas y el tiempo a veces que no acompaña y es muy limitado, pero hoy tenemos a Jorge Luces de Material Bitcoin, entre otras, porque también vamos a hablar de Novato's Trading Club, eh, que es una escuela de trading eh, fantástica y muchas veces me habéis preguntado, oye, ¿y si hago un curso contigo luego dónde me puedo reciclar, mejorar cosas? Pues ya sabéis que yo también, oye, pues sigo adelante con, con la formación, siempre, eso no hay que faltarla nunca, siempre hay que hacerlo, pues, pues podemos dar cuatro vueltas y a lo mejor encontrar esa parte que a lo mejor no habéis encontrado conmigo, pues podéis encontrarla también por otro lado. Bueno, pues muy buenas tardes Jorge, <ríe> bienvenido ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo y compartir este ratito. Claro que sí. Muy bien, genial. Y bueno, hoy quiero compartir con la gente y queremos compartir con todos vosotros eh, la idea de lo que yo considero, y ya hablaremos más adelante, eh, a lo largo del tiempo, eh, cuál es el, la mejor wallet del mundo. Y es, para mí, la de material Bitcoin. Vamos a ver por qué, por qué queremos que puede ser la mejor wallet del mundo. Eh, tiene el mejor diseño del mundo, tiene una y la, me... la mayor seguridad del mundo. Vamos a ir razonando todo esto que os decimos, porque ya sabéis que a mí me gusta deciros el porqué de las cosas y siempre razonarlo, porque si no, no vale para nada. El decir palabras se las lleva al viento y al aire, cosas, tonterías, no, no vale para nada, pero sí el ir razonando cada cosa que decimos. Y lo primero, la primera pregunta es, Jorge, ¿cómo narices se os ocurre la idea de esto? ¿Cómo, cómo nace? ¿Cómo nace Material Bitcoin? Bueno, pero la verdad es que después de dar muchas vueltas, eh, uno de los socios fundadores que ya había tenido experiencia con Bitcoin, todo hay que decirlo, desde 2013 ya, wow. eh, de hecho sí, sí, sí, bueno, pasó por, por experiencias buenas, bonitas, malas y traumáticas, yo creo de todo tipo la ha pasado. Sí, porque además <ríe> es que en los años, an... yo digo, en la edad antigua sí. de Bitcoin, antes del 18, por, por decir la edad moderna y la edad sí. antigua, sí. no había información prácticamente, Exacto. era Exacto. todo, y en un mal inglés... Y muy raro y muy difícil de encontrar. Sí, un antes y un después. Y, y bueno, cuenta, cuenta anécdotas desde de, de comprar Bitcoin a 200 dólares, que tú y yo hoy en día, vamos, daríamos lo que fuera por tener Bitcoin a ese precio. Y decía, no, y lo vendías a 400 y ya, ya era increíble, ¿no? Era un, un 100% y tal, era increíble, era algo nuevo, ¿no? Y bueno, ahí empezó un poco ya los problemas de algún exchange que no dejaba retirar, algún exchange que empezaba a quebrar. Eh, de hecho, él, él tuvo la experiencia, creo que era Emptybox o EmptyGox, nunca me acuerdo del nombre. Sí, Uno sé de, de los primeros. Sí, sí tuvo la. la el, el llamado MTGox. MTGox, es. <risa> y, y bueno, retiró parte, otra parte quedó bueno pues en denuncias, etc. Todo lo que, que aún hace poco mandaron una carta, por cierto, de que se estaban sí. intentando. A ver si de una eso. vez <risa> consiguen. <risa> Y, bueno, ahí surgió un poco ya el tema de seguridad. Es decir, vale, ¿dónde guardo esto? ¿No? Ya empezó a darle vueltas. Ya, fíjate, ya, que ya estamos hablando hace muchos años, pero bueno, él, él conoció Bitcoin, se acercó muy pronto, mucho antes que nosotros. Yo he de reconocer que entré un poco tarde, pero ya pisé acelerador. Pero yo entré en 2020, cuando, justo antes de toda esta subida gorda. Bueno, sí, bien, ya era un buen momento. Un buen momento, ya, un buen momento. ya conocí a Usio y, oye, pues mira, ya hacíamos trading juntos, entonces ya empezamos, oye, pues mira, yo también me voy a meter en Bitcoin y, oye, estoy pensando algo y yo, perfecto, ¿y qué quieres? Pues mira, tal, no sé qué. Y ya por lo que entonces, obviamente, había Ledger, había Trezor, había otros dispositivos. Dispositivos. Comentábamos justo antes de, de la charla, no sí. el, el, el paper wallet. Bueno, había soluciones. Y es que había soy un gran defensor del paper wallet. Creo que, eh, por, pero por una razón de base, eh, la, la seguridad ante primero ante hackeos, posible sí. hackeo, que puede haberlo en sí. un ledger, por muy ledger que sea, sí. ya, se ha, ya ha habido varias cositas que han pasado por ahí y sí. que se han demostrado. Eh, sí. Es muy difícil las cosas como son, pero vale. Pero mi pregunta es: yo. Digo, me has dado una idea. Bueno, ya lo, ya lo desarrollamos. Sí, no creo que es un poco pronto para hacerte esta pregunta. Creo que es mejor ir, ir eso. ¿eh? ¿Cómo, cómo se, seguir con el nacimiento? Vamos, ¿cómo parimos esta idea? Sí. Eh, entonces ahí surge la idea de que mucha gente se empieza a interesar. Yo creo que ya es el boom, de hecho creo que el récord de, de inversor minorista retail que llamamos nosotros en trading en uh -huh. Bitcoin creo que fue 2021 al final de todo. Creo que no nos extraña a los sí. que tenemos de bolsa. Arriba Hay mucha de todo. gente que está llorando ahí todavía. Sí, exactamente. Arriba, la parte alta, 50.000, creo que fue el tope ya de mucha gente invirtiendo. Y, y bueno, hablando con un CEO decía, claro, es que a mí me gustaría hacer una alternativa y tal. Y yo decía, pero sí, pero es que esto, claro, eso, la competencia que es es brutal. Es a nivel, yo lo veía a nivel, no sé, Trezor Layer, lo veía a nivel industrial, pero como competir con, no sé, con gigantes. Decía, no, pero es que quiero algo, la clave es algo que yo le pueda dar a mi padre y que no tenga que hacer más caso. Nunca de nada Y entonces ahí fue ya lo que nos abrió un poco los ojos no o Sobre todo a ellos, que los que estaban desarrollando el, el producto, decir, vale, algo que sea Para mi padre, claro, pues un poco lo que comentábamos Antes, que no dependa de nadie Que realmente, aunque se la empresa muera Algún día, no dependas de una actualización No dependas de, de un soporte de esa empresa De llamarles, de no, es que ha desaparecido Y ahora qué hago, Dios mío, mis bitcoins Cuántas historias, por desgracia, hay, hay de eso no De gente ya que pierde el aparato Que se les trompea, sí, bueno, sí, sí. Eh, anécdotas eh, miles de ellas Y así fue un poco como surgió Y eso fue lo que nos definió Sin, sin quererlo, sin saberlo Fue lo que nos, nos definió como idea principal De una cosa que puedas dar a alguien que no entiende eh, Que Ushio lo hace un poco de broma Para no frikis eh, Un producto para no frikis, alguien que no entiende mucho o que no sí sabe Yo digo mucho. que el Ledger, por ejemplo Es un producto para frikis Sí, totalmente, o sea, requiere cierto nivel de conocimiento sí, Ya sí, sí, que sí, sí. Sí, sí, que para alguien que empiece a Bitcoin... Eh, todos. No, es que sobre que... todo la, una persona que coja un Ledger, la primera vez que lo actualiza, se muere del susto porque desaparecen todas sus criptos. Entonces, claro, eh, tiene que volver a, claro. a, a, a cargar, eh, tiene su, su historia. Y no, y no es un tema para el que tú puedas andar testeando y probando a ver qué me pasa con esto, si hago esto malo. No. Es que claro, es un tema de dinero, es un tema de algo serio. Y, y realmente, pues así fue un poco como surgió los los inicios, y ya digo, al final es algo que nos define a la empresa, y la gente dice, oye, pues qué bien, algo cómodo, fácil, y, y, que, y que incluso, bueno, puedes dar, regalar, que como ya veremos más adelante, que también ahora tenemos campañas de eso, ¿no? Mucha gente está empezando. Que eso ocurre mucho cuando creas un producto, haces tú creas un producto, tienes esta idea, lo voy a vender con este fin, bien. Y de repente empieza a venir gente pidiendo o exigiéndote otras cosas, ¿no? Pues, sí. Oye, es que me gustaría regalarlo en una boda. Y dijimos, ostras, perfecto, regalo de boda sí. ideal. Antiguamente, bueno, hace uh -huh. mucho, se regalaban acciones, hace mucho, hace mucho, sí, ya no, que retomar, bueno, hace, no tanto, ¿eh? no tampoco ¿Sí? tanto. Bueno. Hay un poco... <risas> y ahora, claro, regalas un Bitcoin, imagínate, bueno, una porción de él, 150, 200 euros en bitcoins Bueno, tal y imagínate. como está ahora. Eh. <risas> Entonces, imagínate, dice, el día de mañana se casa, dentro de 5 o 10 años, igual eso vale mucho más. Entonces, ya es una, mucha gente que decía, no, no, es que lo quiero para mi, mi cuñado, tal, quiero regalarle esto, tal. Y oye, buenísima idea. Y aunque no te lo creas, otra línea de negocio que ahora estamos viendo mucho, es eh, eh, para bautizos también. Oye, mira, sí. bautizo, mira, para el chaval, puh. antes se creaba una cuenta de ahorro, ahora te regalo una placa y, y con claro. tanto Bitcoin. El chaval cuando tenga 18 años, pues ya veremos. Una placa, la famosa placa que es, os la voy a enseñar porque la tengo aquí, ¿vale? Y es esta. Esta, esta. es una placa de material Bitcoin. Es una placa de acero de altísima calidad. Mm. Eh, es bien gruesa, como podéis observar. Y además tiene un diseño que es muy bonito. Muy bonito. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la idea de un diseño así? Porque uh, el, diseño es... sí que, el diseño sí que llevó tiempo. ¿eh? Eh, esta parte, bueno, la voy a enseñar yo también. Fíjate Ajá, que, tenéis, ahí, ahí. ¿vale? que aquí brilla un poquito más. Eh, tuvo su miga, tuvo su miga. Porque la parte del QR que veis aquí, aunque parezca uh -huh. mentira, fue la que más tiempo llevó. Porque... El láser, esto obviamente se hace con un láser. Ya sabéis que los láser tienen cierta precisión no de profundidad, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, cuando el láser, puedo decirlo así de alguna manera, pinta o, o quema el metal, suelta una gravilla, suelta sí. un polvillo, solo hay que limpiarlo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, crear la maquinaria para eso, porque hay que. Luego hablaremos de eso también, pero hay que pensar que esto está eh, encerrado, es decir, no hay personal dentro donde se fabrican estas, estas placas. Entonces, claro, el, no había manera de que el QR quedase de la manera que tenía que quedar para que tú la puedas leer con un teléfono. Fue lo que más problema nos dio a la hora de, de construirlo. El láser, fíjate que tiene una presión espectacular, pero aún así, el QR, bueno, pues por cómo está construido, los bordes y tal, había móviles, que sí, sí. no, no lo cogían. ¿no? Eh, luego cogimos un poco la idea de tarjeta, ¿no? ya ves que tiene un formato estándar de tarjeta, tipo tarjeta de crédito, tarjeta que puede caber en una, en una cartera Sí, que sí, en es, la cartera normal Aunque este obviamente pesa un poquito para cartera, <risa> sí, sí, sí, porque aunque eso no lo veáis, pero el peso es bastante... Es no hombre, bastante pero famoso. bueno, por, por ejemplo en cuanto a seguridad sí que es algo que tú puedes meter en cualquier sitio Es sí, decir, sí. Mmm, que, te, que te encuentren esto es complicado es complicado, es complicado. Es bastante complicado. Es pero... complicado. Ahí va también un poco el tema de la, del grosor, que ya ves que tiene cierto grosor, uh -huh. sí, sí. por el, por el, bueno por lo que tiene que aguantar de presión, de materiales, que uh -huh. luego podemos hablar también un poco de eso. y Pero bueno, ya, ya nos han contado alguna anécdota eh, de gente que lo ha emparedado literalmente. O sea, claro, sí, es sí claro. Eso, dentro de una pared o ¿no? ya hice una casa, lo metí ahí dentro. Eh, obviamente él tiene el QR y mete Bitcoin cuando quiera, pero lo tiene escondido. Sí, sí, claro, claro, si lo mismo que necesitas realmente es tu dirección. Correcto. Ya está. Correcto, tu clave, clave, clave privada, así si la has metido alguna vez en un wallet eh, que es compatible y listo, y se acabó. Correcto. En cualquier wallet universal lo podéis. Hacer. Exactamente. Es lo, Exactamente. lo maravilloso. Es decir, no, no tengo que estar cerrado al software de Ledger o cerrado al software y las opciones que tenga eh, cualquier otra marca de productos electrónicos. Porque yo tengo, tengo, vamos bueno, o a tengo aquí, por ejemplo, un Ledger, sí, muy, fan, muy, muy, muy guay. ¿Vale? Eh, este Ledger se me estropea, me compro otro y ya está. Pero mi pregunta es, ¿y si yo no puedo comprarme otro Ledger, cómo narices accedo a mi dinero y lo muevo? ¿Cómo le doy permiso al software de Ledger para yo sacar ese dinero? Sí, era una cosa que, que, que habíamos visto también que, que preocupaba, ¿no? porque ya hay, como decíamos antes, un montón de historias de gente que ha perdido, se la ha estropeado, otros que olvidaban eh, eh, la clave, el pin, lo que sea. Y, y claro, es un problema, es un problema. Mm -hmm. eh, también el tema de material nos dio bastante guerra, porque queríamos básicamente tres o cuatro cosas principales. Una que resistís. Incendio, inc incendios, que resistís claro. incendios. Entonces, es un tipo de Esa metal primera. especial. Primeras pruebas con fuego y tal. Eso fue bastante divertido, ¿eh? reconocerlo. Eso fue ¿Sí, ¿no? bastante divertido. <risa> parte, cada, fin de semana, vez, pues. cada fin de semana una barbacoa para probar el, el, el, la cantidad de fuego que aguantaba. Sí. Luego ya con sopletes y tal. Luego el tema de inundaciones. Esto fue muy anecdótico. Yo te voy a ser sincero. ¿Sí? Eh, lo he metido en la barbacoa. <risa> es que mucha gente lo ha Lo he metido en la barbacoa. La barbacoa. Mucha gente la ha probado, mucha gente la ha probado. Entonces inundaciones, también decíamos, ah, lo tienes en tu casa. Eh, por desgracia, eh, zonas de España que sí que sufren, bueno, España, o de fuera de España. Sí, no inundaciones, te puede pasar en cualquier lado. Y aunque no sea inundación, que sea una fuga o lo que sea, pues bueno, eh, Usilio el fundador, eh, con, su, con su experiencia en buceo, dijo, pues lo vamos a meter debajo del mar. A ver si aguanta. Y ahí se fueron a la costa de, delante, a de Coruña, a tirarlo ahí con unos buzos yo estaba pusieron una boya y tres meses debajo del, del agua del mar Toma ya. Y además yo le dije, oye tenemos que hacer una campaña con esto escondido, pero con bitcoins dentro, que lo sí, busque sí, la sí, gente, sí. <ríe> que está, está valorado es una mm. idea, está valorado es un busca del tesoro, guay una busca del tesoro con bitcoins. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues allí está, allí fueron a por ella eh, un poquito de, de algas y cosas por encima pero después de pasarle una balleta pues como no, ¿cómo no? tres meses en el, en el agua del mar y bueno, luego ya por lo que te decía, la, la robustez del metal, probamos golpes, martillazos, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que, lo que más nos costó encontrar ese tipo de metal, que bueno, que si veis en la página web de Material Beacon veréis el, el código del metal, que es algo que está registrado, es un metal especial, y bueno, resiste todas esas inclemencias de, del tiempo que pueda. Sí, luego ocupar. os dejaré un, un link aquí debajo para, bueno, pues quien quiera verlo, comprarlo o tal, pues... Mmm... Aunque solo sea por curiosidad, creo que va, vale la pena verlo, pero lo que sí que vale la pena creo que es tenerlo. <risa> eso seguro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, después una vez que estaba eso eh, del producto, eh, llegó la, el gran momento que yo le llamo ¿no? de cualquier empresa, de cualquier producto, vamos a, a financiarnos, conseguir financiación, lanzar, <risa> la publicidad... <¿sabes? risa> Y eso era claro. Bueno, yo, yo recuerdo que en esa parte estaba ya más metido en la escuela y yo cada día preguntaba, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Venga, tal. pues sí, sí inversores, tal. Hay una reunión de inversores. Todo el mundo decía, hay una, inversor, una reunión de inversores dentro de un mes. Perfecto. Gigante, gigante. Hay Bye, 500 personas a ver. apuntadas. Venga, eh, fantástico, fantástico. Un evento, todo online. ¿eh? Y, y ahora aquí vienen varias anécdotas, la verdad, porque entró muchísima gente, efectivamente, eran unas 500 personas, gente conocida, gente que lo veía por primera vez, que era nuevo. Y empezaron a visitar la página. Y la página, creo que la petó el servidor. De toda la cantidad de gente que entró de golpe cuando se, cuando se metió, eh, a los informáticos decían también que podía haber sido un ataque tal. Porque no era normal que de repente el servidor se sature de una página web. Pero... Mm -hmm. Bueno, una es, cosa Normalmente la primera vez que, que tenga un, una, un elevado número de Lujo conexiones de, de Sí gente. se puede, se puede. Sí, sí, Bueno, sí. eso fue la primera anécdota Una muy buena acogida, todo hay que decirlo eh, bueno Hablamos un poco de todo, qué es Bitcoin, cómo almacenarlo eh, Por qué esta alternativa es viable, etcétera, etcétera Muy buena acogida, dos horas de presentación de webinario y luego, al colgar el webinario, batallón de llamadas que estuvimos hasta las 2 de la mañana aquí recibiendo llamadas. Gente que ya quería pues 10 placas, gente que quería ya invertir eh, como socio, como inversor. no Oye, pues quiero pues, 50.000 euros participar. Venga, ¿cómo Venga. hago? Estoy en no sé dónde. Llamaban de Estados Unidos. Era una locura, de verdad. Parecía una, una auténtica locura. Y, y, y bueno, pues eso fue un poco la, el primer día fuerte ya que dijimos, esto ya va en serio, ya es vamos todo. a... Sí, está empezando. Está Hemos empezando. nacido. Boom. Exactamente. Ha Hemos la estrella, creado a tope. ración de pizzas familiares a las 3 de la mañana y, y a celebrarlo, ¿no? El primer día, que sí, fue, fue, fue muy emocionante. Fantástico. Y curiosamente, como suele pasar estas cosas, luego viene un poco el susto. Y bueno, el, el susto fue un toque de atención por parte del banco de por qué trajo dinero de tantas partes del mundo diferentes, a pesar de tener tu cuenta de empresa, no importa. El, el no, pero verdad es justifícame es y si no te voy a bloquear porque claro, Exactamente. esto puede ser algo raro, Gracias. A Dios, más cuando, cuando, cuando viniendo no, cuando de cuando la pasa. competencia. Sí, exactamente. <ríe> Gracias es que... a Dios, ya digo, no fue a más, pero son, son, son anécdotas que van quedando y dices, Joder, es que la cantidad de cosas que empiezas a pasar y a vivir lanzando una nueva empresa, un nuevo producto, que, que me hablabas tú el otro día ¿no? de la gente emprendedora, de todo esta, este momento de emprender tanto en España o fuera y, y es complicadísimo. Es cualquiera que nos esté oyendo, sí, cualquiera sí. que nos esté oyendo los ahora, es, es es complicado, tiene tiene sus trabas. Pero bueno, ese fue ya digo el primer paso, nacimiento, creación del producto y, y siguiente paso ya sería la parte logística que claro, Ay, ahí ya empezamos a, claro, a enviar, a hacer la paquetería, toda la parte logística, teníamos teníamos una persona que ya que ya marchó incluso para otra empresa en Alemania, logística, que trabajaba con nosotros, que encontró, pues imaginaros, acuerdos con Correos, con UPS para mandar a todas partes del mundo, porque es que sobre todo al principio había pedidos de todo el mundo, increíble. Y, por ejemplo, claro, tienes periodosas... que intentar ajustar los costes lo máximo posible, porque si no, costes, es una locura. Envíos, el timing, de que no tarde muchos días. Y bueno, hay un día de reconocer que hay soluciones muy buenas a nivel envíos, mm. eh, gestoras incluso de páginas web que ya te gestionan todo el envío, toda la paquetería. Mm. Eh, y tú solamente eliges a dónde quieres llevarlo y ellos ya gestionan correos, UPS, eh, DHL, lo que sea. Pero bueno, eh, lo única pega que tengo que decir aquí es que Sudamérica siguen dando trabas a la hora de aduanas. No puedo decir más, pero es que sí, es la Sí, de costes y de todo Coste para la gente y, es sí, muy complicado. Sí, es complejo. Llega, pero es complejo. Sí, sí, sí. sí. A, mí, a mí me ha pasado alguna vez con alguna cosilla de fotografía y demás y es uh -huh. muy, muy, muy difícil. Eh. Yo, yo entiendo muchas veces que se desesperen en Argentina. Para mí ha sido bastante sí. complicado. Eh, por ejemplo, y sobre todo por costes, muchas veces los impuestos sobre todo, de los impuestos de eh, los impuestos. Exacto, sobre todo por tema de costes, sí, pero bueno, es un tema que ya tenemos eh, solucionado y ahora ya ese flujo constante de, de envíos. Yo creo que estamos en un punto, lo digo así a nivel personal, en que se nos empieza a conocer, ¿no? es un producto bueno, o bueno, obviamente es la opinión que tenemos, un producto bueno. Es, es que un es un y... producto de mucha calidad. De mucha calidad, exactamente. Mm. Y yo creo que nos empiezan a conocer ahora. Y se está juntando entre los que nos empiezan a conocer y gente que todavía empieza ahora en Bitcoin, porque hay que reconocerlo. Yo tengo amigos que aún no están en un Bitcoin. Un poquita gente, no, no, claro. Entonces, no sé qué porcentaje. Sí. Así aprovecha. Yo creo que, que, que, que Material Bitcoin ha nacido en, en un momento ideal. Es un buen momento. ¿Por Eso qué? Un... Porque sí. aunque tengamos un mercado bajista que nos va a hacer sufrir y demás, es. el siguiente, la siguiente hola. Va, va a haber una venta brutal en todo. en todo Da igual el producto que sea, sí. pero, pero específicamente más en un, en un wallet que es tan seguro y oh. que es tan sólido y que tiene esta. Es que la calidad es que es brutal. O sea, yo invito a la gente a tener uno en la mano. Sí, pésalo. Donde, ¿eh? donde dices, ¿eh? ostras, esto. <risa> pesa lo suyo, pésalo suyo. Sí, sí. Fíjate que hablábamos antes de, de, del perfil de cliente que busca. Ahora Material y tal, eh, que es una persona Pues eso, no friki, con poco O muy poco conocimiento De hecho, tenemos un teléfono de soporte Llaman muchísimo, Whatsapp y tal Y, y, y son dudas que igual tú y yo diríamos Joder, pero ¿quién va a preguntar eso? Pues sí, son dudas a veces sí, es que es muy, mm. muy, muy, muy básicas Pues obviamente de alguien que se está adentrando en el mundo Y una muy graciosa que me quedó grabada Esta hay que contarla Hubo alguien que nos preguntó, pero mira ¿Eso tiene límite? O sea, ¿puedo poner Todos los bitcoins que quieras? Que quiera. Le dijimos, sí, hombre, los ¿todos? que quieras, sí, pero sabes más, que Bitcoin, Es más, los número... que puedas. Exacto, los que tú puedas. Vale, vale, pero no hay límite, no es que ponga 10 y se acabó yo. No, no, no. O sea, puedes cargar lo que. Claro, tú fíjate, la me mentalidad la gente, igual pensando, pues es una tarjeta que cargo ahí, y lo tengo ahí. Sí, más, son preguntas que en su día con el Ledger me, me hicieron y. Eh, igual, ¿verdad? Exactamente tienen, sí, igual, sí, sí, sí. Tienen, tienen su, su lógica, entre comillas. Sí. Eh, pero, pues. Es por desconocimiento nada más, pero es, es gracioso es, y, es, y, es, y es ilógico, es lógico. Y, y una de las cosas que, que, que es nuestra misión es precisamente facilitarle a la gente las cosas. Eso es, eso es. Sí, eh, ya te digo, el teléfono de soporte echa humo, eh, pero la atención al cliente, yo confiamos mucho en que es algo que hay que destacar y hay que potenciar porque realmente la gente, luego lo ves, ¿no? Lo agradecía que se queda, oye, pues, gracias, me resolvisteis todo. Y eso también destaca a una empresa. ¿eh? Yo he visto empresas buenas de, de competencia de otras muy grandes que incluso han llegado a ser muy fuertes gracias a una atención al, al cliente un poco más fuerte o más en detalle que, que, las, que las propias eh, competencias. Una de las cosas que define a una empresa es la confianza. O, o el, no solamente a la defensa, sino a una de empresas, sino a su, pro, a su producto en sí. Y hay algo que cuando entráis, se entra en la página web de Material Bitcoin, es que eh, tú puedes introducir Bitcoin directamente. ¿No? Explícanos sí. un poquito eso. Yo puedo eh, entro desde tu página web, aparte de que puedo hacerlo desde cualquier wallet. Da igual, puedo hacerlo desde vuestra página web ¿Por... ¿Cómo? ¿Por qué? Vale. Esto, esto es lo más último Lo que estás preguntando, es lo más reciente De hecho tiene escasamente un mes Y es que después de un año El Banco de España nos permitió Nos autorizó a vender Bitcoin A través de la, de la página web Porque, como suele pasar ¿no? Que decíamos antes, de que a veces el propio cliente te, te da ideas para mejorar O alguien que nos dijo Claro, es que si ya me pudieres dar la placa con 500 euros dentro, ya sería ideal. Porque yo no tengo ni idea. Entonces dijimos, vale, eso no lo podemos hacer, pero podemos facilitar al máximo que tú ya puedas comprar la placa con Bitcoin. Obviamente no van dentro, se te mandan los depósitos tú, vale. Pero, pero sí, un año el Banco de España papeleo para aquí y para allá investigándonos. Que en el fondo me parece bien, te soy sincero, porque hay muchísima estafa y me parece bien que investiguen al máximo, al máximo. Es Entonces, decir, al final lo que, lo que yo quiero decir y expresar a la gente que nos pueda ver es que eh, cualquier no que te vayan a perseguir porque tú introduzcas Bitcoin aquí. Cuidado. La gente tiene que entender que si tú compras Bitcoin y no hay, no hay ningún intercambio, no hay ningún, ninguna permuta. Eso, eso. No hay una declaración de la hacienda, no hay absolutamente nada. Eso es, es básico. Pero sí que la empresa hasta tal punto eh, tiene una seguridad tan grande que el Banco de España les ha permitido poder vender Bitcoin en su página web para que tú lo introduzcas aquí. Uh -huh. Ostras, cuidado. ¿Qué? Sí, y ojo, porque es claro, la comodidad al máximo y nos saltamos un paso, por decirlo de alguna manera, y es que para que fuese todo más rápido y más cómodo también para nosotros, es que no hacemos nosotros esa ni esa venta, ni te, nosotros enviamos el Bitcoin, ya lo hace una empresa bueno intermediaria, intermediaria depositaria, de condiciones, es un claro. tipo de exchange, y ya lo hace ella automáticamente. ¿sabes? Muy bien, Chacan. muy bien, genial. O sea, te quitas para... de problemas y eres un mero, bueno. El intermediario, punto, eh, ya está. Simplemente has puesto ahí la, la, la, el, la ución, el escaparate, la, la ución, ya está. Está muy, muy bien. O sea, yo creo que es algo que es para pegarle cuatro vueltas a la hora de... O sea, mejor auditoría no hay. Sobre, el, sobre la empresa y el producto. Sí. O sea, el producto y la empresa que respalda este producto. O sea, yo creo que mejor auditoría que el Banco de España y la gente dirá, ¡Ah, es que el Banco de España... A ver, el Banco de España, cuidado es una no, entidad muy, muy seria, muy, muy dura sí. y, y, oye, que está ahí. Que luego puedes tenerlo eh, donde te dé la gana. Esto. Sí. Sí, tu sí. dinero y, y con esto, en el bolsillo otras pasas fronteras. Sí, exacto. Bueno, en realidad esto tú lo puedes tener siempre en tu casa, pero tú vas con tu teléfono y tu wallet digital y yo que sé, sí. la idea es ¿Con lo qué sé. ¿Con qué wallet? ¿Con qué software es compatible, por ejemplo, para que la gente... Eh, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Ideas? Pues con, el... qué, ¿Con qué apps, aplicaciones? De... Sí, sobre todo eh, lo que solemos recomendar son Exodus y... Y cómo se llama la otra, que no me acuerdo. Exodus y eh, Electrum, creo que es, ¿no? Electrum. Sí, esa es. Vale. Exodus y Electrum. Sí. por Fíjate, Exodus a mí me gusta mucho por interfaz, vale, por mm. lo cómodo que es, sobre todo en móvil. Y Electrum ya es un poquito más profesional, ya es un mm. poquito más tal. Pero bueno, de todas formas, en la web, porque seguramente el que nos está escuchando dirá, oye, pero no decís que yo no tengo ni idea, ahora cómo hago. En la web está el tutorial para cómo hacerlo. En los ¿vale? tutoriales para todos. Es muy ah, sencillo. Sí. Además, que se ha puesto muy fácil para que la gente pueda fácilmente acceder a ellos. Muy bueno. Por eso, me, por eso a mí, cuando me, lo, cuando me lo dijiste, digo, es que me parece brutal. es vale, una empresa española. ¿Qué más queremos, chicos? yo decía yo, que eh, ¿qué vamos a apoyar? Ah, a ver, digo, me iba a pasar un poco. ¿A los franceses? Así, ah, sé, yo creo que. Blanco y en botella. Y, y, lo, y lo, lo, lo que para mí es básico, ¿vale? Uh -huh. Si leyes desaparece y se nos estropea nuestro ledger, no tenemos llaves. No hay llave de repuesto, no existe. No hay forma de sacarlo. Eso es. es, que esto... es, es para mí, yo creo que el mayor argumento que podemos tener para como mínimo nuestros ahorros, hacerlos de una forma sólida, uh -huh. ostras, eh, no, hay, no hay color entre una cosa y otra. Uh -huh. Seguridad y solidez y para siempre. Sí, y me esto me es gusta... quien sabe ande. Nos gusta, nos gusta decir que hay que tratarlo como si fuera un lingote de oro, ¿no? Esconderlo, guardarlo y... Oye, además que viene con un packaging maravilloso. O sea, sí, bueno, eh, eso, viene súper eso... bien puesto, súper bien presentado, eh, es tremendo como viene. Y la, bueno, la, la, la cajita en la que trae, que lo metes dentro, pero además te viene con... Importante, algo que, que yo cuando lo dije... Esto... El repuesto, sí. Háblanos claro. un poquito de este repuesto, que creo que es algo sí, sí, sí. interesante. Bueno. O sea, porque nadie ¿no? tengo una pegatina aquí detrás. Exacto, bueno, la típica pegatina, ya vemos aquí la, la, el frontal, la dirección pública y aquí. Es de metal está... también. Exacto. Y está la dirección privada. Entonces, claro, como el, la seguridad es la máxima, digamos, que nosotros neces que necesitamos buscar, eh, decías una pegatina, sí, claro, ya, una pegatina te pasa por cualquier lado, la escanea, no pasa unos rayos eh, y puede ver debajo. Entonces, claro, tuvimos que buscar una pegatina especial que está como metalizada, como bien has dicho, por dentro, con lo cual es imposible de ver lo que hay debajo. De ninguna manera es imposible. De ver. Y bueno, los recambios es porque la idea es que esto te dure más de 100 años, al menos la garantía que damos es de 100 años a nivel materiales. Cuidado, ¿eh? 100 años de garantía, o sea... Ojo, sí, sí. eso no te lo da ni KIA. Ya no, es el primer, ya no es el primero que nos dice, pero mira, yo es que esto se lo quiero dar a mis nietas. Y yo, pues no te preocupes que aguanta. Tú, tú vete comprándolo ya que aguanta. Vale, vale, perfecto. Y es... sí, y pusimos un par de recambios, efectivamente, de la uh -huh. de la tipa pegatina metálica. Y claro, al final, el otro día yo hablando con alguien, me decía, claro, pero es que si hay un gran fuego, la pegatina se va a caer. Ya, pero es que si hay un gran fuego, lo que más nos estaba preocupar va a ser la pegatina. La pegatina. O sea, sí. es que hay veces que, que el cerebro no nos da para mucho. <risa> pero es lo que hay, o sea, la pegatina se fríe. Eh... Sí. Bueno, nos llegan muchas consultas, ¿eh? A nivel seguridad, muchísimas, muchísimas. Uh -huh. eh, preguntas de seguridad, preguntas quizá ya más técnicas, de gente que igual sabe un poquito más. Oye, sí, uh -huh. me gusta, pero me da miedo esto otro. Eh, la, yo creo que la más evidente, que es la que podemos comentar, que más preguntan, es la seguridad en cuanto a la clave. ¿no? Hay gente que nos ha dicho, claro. Es que vosotros, eh, la empresa, yo creo que ya iba a salir esta pregunta, es que igual tenéis acceso a las claves privadas. Igual alguien las ve. Igual alguien las está copiando y el día de mañana. Vamos a ver, lo primero que tuvimos que hacer para evitar eso es que una empresa o una auditoría externa nos audite a que lo que estábamos haciendo donde se fabrica eh, es así, es correcto, es vía máquina. Aleatorio, eh, ¿no? Exactamente, aleatorio Y una cosa que a mí me recuerda mucho a, a los que somos ya un poco veteranos La película de Misión Imposible, la antigua Que, que, que no estaba el ordenador de Lackley conectado a la red, a internet Por eso tenía que ir allí, ¿no? Pues claro. esto es lo mismo Este ordenador no está conectado a internet No tiene acceso a ningún tipo Y se autoelimina, se borra cada, cierto, cada cierta placa ¿vale? Entonces esos son detalles que cuando os cuentas dicen Joder, no sé qué Y luego le dices, sí, pero es que es lo mismo que si Ledger pues alguien de Ledger se queda con tus códigos claro. o si el que te hace la tarjeta Visa por lo que sea se queda con tu PIN porque es igual una... el que me dijo, oh, eso es una tontería. Y digo, yo una tontería, yo trabajé en un banco hace años, no veas la cantidad de seguridades cada vez que lleva una tarjeta para un cliente. Eso viene, sí, sí, bueno, sí. madre mía. O sea, eso no lo puede ver cualquiera. No, pero al final eso es igual, y es lo mismo, es decir, el ledger nano o cualquier ledger, no me da igual, eh, no, no es más que una clave encriptada. Ya está. Entonces, si te la levantan, te han fundido. Al final, mm. Mm. pero para... Y vuelvo a repetir, o sea, aparte de que tengamos esa auditoría de una empresa X eh, oh. eh, sobre la fabricación, tenemos ahí al Banco de España. O sea, sí, eso es, nos ha Más dado cabrones bastante... que yo no, no van a poder puteado, seguro. <risa> <risa> Sí, además nos ha, nos ha dado bastante, bastante prestigio, ¿eh? porque sí, bueno, no, es lo que tú dices, es ese paso que, que se necesita e Incluso ya inversores que estaban con nosotros desde el principio decían, oye, esto es maravilloso ¿no? Es decir, es como que he confiado en algo que además veo que, que, que están confiando las la regulaciones pertinentes, no los organismos mm -hmm. pertinentes Sí, sí, sí, nada, eso ha sido fantástico, ha costado, pero, pero bueno, ha, ha llegado por fin ¿eh? Qué bueno, no, sí, la verdad, a mí es que me parece maravilloso, me parece fantástico y, y por lo menos por mi parte, <ríe> está claro dónde está dónde está la, la seguridad. Eh, luego por otra parte que has comentado antes, bueno yo he comentado también, que mm. estabais con el tema de eh, Novatos Trading Club. Sí. Eh, cuéntame un poco, porque yo sé que habéis llevado bastantes años, que bueno, sí, pues sí. quizás sí. al final la unión con, con Material Bitcoin eh, mm. a, habéis hecho que las dos cosas también... ¡ah! Sí. Tiren sí, no, una sí, de la sí, otra sí, y la sí, otra sí. de la una ¿no? Y creo que sí. aunque no vayan ligadas sí. Pero Las, Oye. las propias, las propias cripto han hecho Que eso ocurra realmente Porque incluso en materia hay gente que entra por la placa y, acá, y termina en la escuela, ¿no? ¿Qué dirás tú? Es algo que, claro. que alguien de marketing igual lo descoloca y dice, joder, pero esto yo no me lo esperaba. Obviamente porque se interesa más por Bitcoin y de Bitcoin ya se interesan otras cosas y dice, pues claro. quiero operar Bitcoin además de tener mis ahorros ahí en la placa, pero quiero también hacer un poco de trading con claro. Bitcoin, a ver y entonces ya entran en quiero la escuela. Quiero sacar agua. el diablo que llevo dentro ahí. Exactamente, ya entra en la escuela, entra en la escuela. Sí, la escuela de, de Novatos de Incluye lleva ahora pues fíjate, casi 15 años operando cuando empezó Usio en su día, él solo y, y actualmente somos más de 20 y pico personas trabajando en la, en la escuela, que es una barbaridad. ¿eh? Es, una, barbaridad. es una, formación completa, una formación completa de 0 a 100 y les enseñamos a invertir en acciones, sobre todo en acciones, aunque luego tocamos otros palos como cripto. O como, como divisas, por ejemplo, que ahora preguntan otra vez, vuelve a la carga divisas. Yo siempre cuento lo mismo. Yo empecé hace unos 13, 14 años y yo empecé con divisas, que era lo más complicado que había. Claro, pero es que... veías que se movía mucho y decías, bueno, y ¿me puedo abrir una cuenta pequeña para probar? Eso no, no podías hacerlo con Futuros, era una locura. no Las no, cuentas no. de Futuros pedían muchísimo. <risa> y acciones podías desde poco, pero no te compensaba nada. Decías, es que no hago nada, estoy esperando. Te moriría de asco. Y vuelve, vuelve otra vez, vuelven a preguntar. Ahora, como hay tanta volatilidad, sí, pues. Sí, yo una, TikTok... una de las grandes peleas que tengo que tengo en la escuela y en el canal en sí es precisamente eso: es decir, señores, que Bitcoin está bien, eso es fantástico, es genial, pero hay vida más allá de las criptos. Y es precisamente la diversificación sí. eh, de valores los que nos puede hacer, al final, mantener una cartera a lo largo del tiempo y hacerla crecer. Sí, es que sí, eso va sí, poco sí, a poco. Sí. La gente es que se ha vuelto muy loca y se piensa que va a coger una altcoin y se va a volver, a volver millonario con mil sí, dólares que invierta. Sí, sigue existiendo ese pelotazo. Yo creo que es muy característico, por, por suerte por desgracia, nuestro español, no el pelotazo, el del rápido, el de entro y ya me hago rico mm. o, o gano una gran cantidad de dinero. Es algo que en la escuela ya descartamos desde el principio. Somos muy humildes, realistas en ese sentido. Rentabilidades del 20% anual, que ya es algo que se puede conseguir... Es que la gente es... se piensa que eso es que eso es poco. Es poco, es poco, sí. sí. Y es y 20% y anual. Nos y nos lo dicen, ¿eh? es poco eso, es que yo con cripto he o sea, llegado es... a ganar no sé cuánto, ya, ya. Sí, pero sí, estoy... pero pero vamos a ver, pero hay que hacerlo a lo largo del tiempo. Exactamente, consistentemente. No vale que, la... que me haya hecho una operación del 20 de tal, esa no, Esa no. es la clave, eh... esa es la clave. Y es curioso porque gracias a hacer eso, ¿no? a mostrar esa realidad del trading, te viene un tipo de perfil de público que es el que tú quieres, gente, que realmente cree en el trading, confía en el trading, quiere ganar o rentabilizar sus ahorros de, de una manera más tranquila, consistente, pero tranquila, y escapa de todo eso. Todo lo contrario. Escapa de esos anuncios de coches, escapa de eso de hacer rico y escapa de todo eso y, y vienen a nosotros. Realmente es el público que queremos. Sí, público. a mí me pasa igual. o sea Es algo que, que creo que... Por eso, por eso por eso es otra de las de las cosas que la filosofía que tenéis mm. eh, mmm, me encanta. Creo que va muy con, la, con lo que llevo pegándome unos cuantos años. Eh, y es eso, a mí, mucha gente me dice, pero qué no, si tú tienes escuela, ¿por cómo con una narices ayudas a otro? Digo, ¿Cómo, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Es que al final somos todos complementos, cada uno sí. hace, cada maestrillo tiene su librillo, sí, y gente que sí, seguramente pues vaya de, de mi escuela a la vuestra sí. van a tener una serie de conceptos, que unos más mejores y otros peores, pero que van a poder perfilar y, y, y viceversa. O sea, es algo que eh, creo que todos tenemos, aparte de dentro de la oportunidad que creo que hay en los mercados. Sí. A la gente que realmente la quiera aprovechar, pues, oye, open mind, ¿no? Sí, sí. Mente y, y, que, y que en un mundo como adelante. el nuestro, un mundo como el nuestro con el trading, hay que reciclarse constantemente, perfeccionando pues, conceptos, técnicas. Sí, es que... eh, eso ha yo habido mucha que... gente que me ha, que me ha venido y me dijo, es que yo llevo en cursos 5 o 6 mil euros y, sí. y más, y, y... es que y te vas a tirar toda la vida, sí. A ver, al final te vas a ir gastando poco a poco menos porque tu conocimiento es, es más es, alto, ¿no? Es mayor, sí. Pero. Es que sin eso, al final mueres. No, no. Al final mueres. A ver, tú una vez que has aprendido a ganar dinero en los mercados, ya lo sabes para siempre. Eso está sí, claro. Sí, sí, pero sí. Eh, mmm, todo sí, es pero mejorable, eh, todo, todo, he todo absolutamente todo es mejorable. Ese perfeccionamiento, el querer saber un poquito más. Y yo creo que a todos nos ha pasado en, en trayectorias y de, de tres. Y además lleváis un, una, una formación muy personalizada, ¿no? Sí, sí. lo que te iba a decir. Ahora, una de las claves que nos diferencia un poco de la competencia es que es un curso eh, de uno a uno. Entonces, pues una persona que entra al el curso, se ve el curso y luego tiene tutorías conmigo, con los profesores privadas. Entonces, claro, eso a eso la gente le canta porque dice, joder, qué bien! Te puedo preguntar todo lo que quiera. Todo lo que no he entendido, todo lo que me hace falta, o la duda que tuve hace un año que no me la resuelve nadie. Entonces, claro, eso lo, lo, lo valoran, tener 20, más o menos suelen tener entre 20 y 30 clases todo el curso completo, es extenso. Eh, y eso lo valora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Totalmente de acuerdo. Porque, porque dice, dice la gente, claro, es que escapáis un poco de. Te vendo un curso y adiós, hola, ahí lo tienes. Que te lo podrás los alumnos mejor. míos que, van a estar escuchando, que te están escuchando ahora mismo, seguro, que están diciendo, hola, pues eso digo, esto es. Es genial, es fantástico. Y es gratificante. Yo creo que tú sí. que también das clase, lo notarás. Eh, a veces a, a ahorrarle camino a alguien que tú ya has tardado en hacer, dices, no, por ahí no vayas, que eso ya me pasó a mí. mira Es digo. que yo lo digo, es que nuestros errores, los errores que hemos cometido nosotros anteriormente, para ti son gratis. Sí. Sí, sí, sí. Siempre te caemos en la piedra, ¿no? Porque somos humanos. <risa> y sí. muchas experiencias o las vives o no, o no las Exactamente. vas a. Pero, Exactamente. pero no es lo mismo que las vivas con all-in, con todo allá adentro, Exacto. a que la vivas diciendo, bueno, oh, es que me han enseñado a la gestión del riesgo en, con la cual me he metido el castañazo, pero, pero sí. por lo menos no me he muerto. Qué y yo digo, mientras es. hay un contrato y vida, Qué a partir de ahí, Qué seguro. Es. Qué bueno, genial. Bueno, pues espero poder contar contigo si no me quieres contar alguna anécdota más que tengas por ahí, para <risa> bueno. dar alguna clase, algo, hablar claro sí. sobre sí, algún sí. tema que, aparte, bueno, evidentemente, de los de los lo que nos une, ¿no? Eh, uh -huh. Dos escuelas unidas por un bicho de, sí. de, de metal. Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero. A lo mejor, pues hablarle a la gente de, de cosas del trading, que en un momento sí, dado sí. son muy importantes, son de base y que oye, pues podemos eh, de pues alguna pues forma ayudarlos. Podemos hacer algún día una charlita o de psicología, que últimamente se necesita tanto. Sí. <risa> a mí me encanta. Es una parte Yo digo, mira, este el mercado bajista te va a poner a prueba no solamente en conocimiento, sí. sino sí. psicológicamente sí. Te, va a hacer, te va a machacar y es una de las partes que hay que... Exactamente. Lo, lo, veíamos mucho, lo veíamos mucho lo mucho estas últimas semanas. ¿eh? alumnos que decían, oye, voy bien, pero es que me están saltando muchos stops seguidos. Y veo mi registro de operaciones y hacía mucho que no me pasaba esto. eh Y es que yo no sé si soy yo, porque al final de la formación les hacemos un poco repaso de operaciones y tal. Uh -huh. Y decían, es que me está saltando mucho, es que yo creo que es el método. Me decía uno yo, a ver, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a ver qué pasa. Mira pues a ver la, si estás calentándote la... tú un poquito. Exactamente. O... Venimos de una claro. subida muy grande. Muchos han ganado más de lo que se bueno, de lo que se suele ganar, sí. y quieras que no eso afecta. Eh, bueno y malo. Bueno y ya malo. lo sé sí. todo. Adiós. Sí, y de repente, ah, es una corrección, no pasa nada. Ojo, que ya esto no es una corrección, ya hace tiempo que se sabe. Y se nota. Y súmale la volatilidad que estamos viendo. Volatilidades claro. extremas, VIX muy sí. alto, índice estirado, de repente corrige, acciones americanas lo mismo. Claro, es que un stock como antes no te llega. Y se nota, ¿eh? Y se nota. Eso es, y los márgenes y además, son distintos. A... Sí, sí, además lo, lo comentan en bueno, en un foro que tenemos privado, ¿no? Para, para postear operaciones y tal. Y, y yo siempre les pongo lo mismo, digo, ¿os dais cuenta que sois 20 los que lo habéis comentado? ¿No crees que no es casualidad? Que, que es el, que os está pasando a todos lo mismo. Y dice uno, joder, pues es verdad. Yo pensaba que era yo, ¿no? Es que, sí, sí. Al mercado, sí. Es el, es, es el además es el que manda. digo, siempre tenemos ese gran hermano que vigila el mercado uh -huh. y tenemos que decir a ver, ¿qué pensaría él que le hace falta al mercado? Esto, pues es por donde va a ir. Ya está. Y bueno. Pues sí, nada, me que muy buena, buena idea, cuando quieras lo hacemos claro que Genial, sí. pues seguro que hacemos más Pues eh, Jorge, muchísimas gracias Ha sido un placer que nos hayas expuesto un poquito la aventura de Material Bitcoin y, y de la propia escuela en sí Y bueno, pues vamos a, a comunicarle a todo el mundo Que tenéis por aquí debajo un link Si queréis acceder y verlo eh, Bueno, pues ver las características que tiene Comprarlo es un link de referido, ya lo digo, oye, ya sabéis que yo pongo el link de referidos y si ganáis algo, pues me ayudáis con el canal también. <ríe> algo, Pero también os digo, este vídeo lo he hecho porque me ha da dado ganas, no porque sea un vídeo pagado ni mucho menos, para nada, absolutamente para nada. Pero sí que es cierto que si, sí, oye, si compráis uno, pues a mí me caerá algo. <ríe> ¿Para qué no vamos a engañar? Así que bueno, pues... Pues muy bien, Iván. Un placer también para nosotros eh, contaros un poco nuestra historia, tanto de escuela como de la placa. Esperamos que os haya gustado la, las anécdotas. Seguro que alguno os sacamos la sonrisa. Y sí, hombre, me apetece que hagamos una charleta cuando quieras. Nos volvemos a ver y, y comentamos algún tema que esté así un poco candente. Genial, perfecto. Pues bueno, y a todos vosotros, como os digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Oh